por primera vez chicos Aquí les traigo su primera creepypasta del sudosis del medicinas porque que yo te recomiendo a todos ustedes pero sin embargo si tienes problemas o el corazón hagamos sabe aquí los comentarios de este mismo video bueno chicos por primera vez que nunca hice esta creepypasta la muerte de Jeff The Killer 31 de diciembre de 2013 por eso quiero compartirlos por todos ustedes amigos míos. así que póngase cómodos y lleva unas palomitas disfruta de video y apagar la luz porque estás. 100% de real no fase el comienza en el roleaje de video de la muerte de Jeff The Killer. Por lo que parece, hoy día 31 de diciembre de 2013, su supuesto creador, planea hacer una historia en la que el asesino vaya a dormir por su cuenta. No sé cómo planea que muera, no sé a qué hora subirá el creepypasta, ni siquiera sé si este rumor es cierto. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Hay mucha gente que en distintos foros, que ha hecho grupos en plan. No no Jeff no. O oh no por favor no lo mates. Relajaos. No pasa nada, en primer lugar, las Fangirls no son las culpables de nada. Eso lo dices porque tú eres una Fangirl. No, lo siento. Lo cierto, es que este tío lo va a matar porque ya no da miedo, y eso no es solo culpa de las Fangirls. En segundo lugar, es solo un personaje de una historia. No existí. Tranquilos, por Dios. Y, en tercer lugar, cada persona tiene su opinión de Jeff. Algunos le ven como alguien al que temer, otros como alguien parecido a ellos, algunos como su amante, Cof Cof Cof Cof Cof Cof, y otros como alguien al que admirar. No puedes esperar que todos opinen lo mismo, es imposible. Así que sí, puedes intentar matarlo. Pero nunca lo lograrás. ¿Por qué? Pues porque puede que muera en tu historia, pero créeme, solo es una historia, no es comparable al mismo Jeff The Killer. Admítelo, amigo. Puede ser que tú creaste su origen, pero no lo creaste a él, y Jeff te ha superado con creces. Porque yo no sé quién eres, no sé tu nombre, no sé si eres más de una persona, no sé tu edad, no sé nada de ti. En cambio, Jeff de Killer es alguien al que conozco perfectamente. Además, por mucho que lo mates y lo remates, jamás podrás matarlo realmente, porque todos los que le conocemos, hasta los que solo han visto su imagen, siempre, siempre, tendremos un pedacito de Jeff en nuestro corazón, por muy cursi que suene. Así que supuesto creador, ve a dormir. Y dígame qué tal les pareció la creepypasta, aunque es algo corta, es algo esta fue hecha de su motivos de que creadora que abajito, estarás en la descripción para que vea, y los visiten si quieren una segunda parte, si este video es apoyado les traeré más contenido variado como eso, súper súper interesante y espero, que a ustedes también, espero que hayan aprendido una o varias cosillas nuevas, muchísimas gracias, por haberme acompañado, en verdad espero, que les haya gustado, que haya sido agrado, y ya saben que nos vemos. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo adiós y sayonara. Soy Maki. Espero que te haya gustado, chicos por favor hágame saber qué te parecieron estas historias de terror por favor, deja que like, comparten nuestros videos, y también chicos les quiero decir, que ya tenemos una nueva aplicación de este mismo canal, ahí estaré subiendo algunas imágenes de la señora cuenta las historias del terror, quiero que vayan los visiten aquí abajito en la descripción de este mismo video aquí en la pestaña, aparecerá una tarjeta en esta entrada a un siguiente video, así estarán en el todas las novedades de este canal, y bien chicos si querés participar un video mío aquí abajito en los comentarios, Comentarios, Escribir tu historia y estará un próximo video. Y será acreditado en muchos videos. Y a mí me encuentran como Daniel Johnson en Instagram. Búscame como Seth 1995 en Youtube. Búscame como Arturo Espectral 3014 en The Revenge. Y le recuerdo que si no se ha suscrito. Este pueden hacerlo en los momentos más. Dando clic en el botón que aparecerá pronto su pantalla. Sin más que decir. Yo soy la señora cuenta las historias del terror. No veremos después de Dios. Sayonara. Bye bye. De percar, era vaya que su deseo junto a él está amando que orgulloso por siempre del está dando esta historia en paz y felicidad